Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo video sobre soft modding en la consola Playstation 2. En esta ocasión hablaré sobre un tema bastante pedido. Les enseñaré a jugar de manera online en sus consolas utilizando un programa del cual ya hablé, llamado x -Link Kai. Pero primero que nada, empecemos por saber qué es x -Link Kai. XLink Kai es un programa LAN tunneling. La palabra LAN, como dice sus siglas en inglés, es una red de área local. Cuando, por ejemplo, varios amigos se reúnen en un internet para jugar un determinado juego, lo hacen mediante el modo LAN y muchas veces mediante un cable RJ45 o también llamado cable de Ethernet cruzado conectando un extremo a la computadora y el otro al router. En este caso, el router es el intermediario entre las computadoras conectadas al mismo. Mientras que en el modo online, el intermediario entre cualquier computadora en el mundo vendrían a ser los servidores. Por otra parte, los programas LAN Tunneling como XLink Kai son como la combinación del modo LAN y del modo online. Me explico. Supongamos que tenemos un PS2 conectado a un router mediante el cable RJ45 y queremos jugar con varios amigos a un determinado juego lo más sencillo sería jugar al modo online y encontrarnos con nuestras amistades en alguna partida específica pero el problema surge cuando los servidores de nuestro juego se encuentran fuera de servicio una alternativa podría ser reunirse en la casa de alguien para jugar entre un máximo de cuatro jugadores pero aparte de que ya nadie hace eso ...y de que pocos juegos de PS2 permiten ese número de jugadores simultáneos... ...necesitaríamos de un periférico. Otra alternativa, al igual que el ejemplo de las computadoras... ...sería el de usar varias consolas PlayStation 2... ...conectadas a un router para jugar en modo LAN. El problema es que cada consola debería disponer de un monitor o pantalla por separado, en donde proyectar el juego, y esa es una tarea que muy poca gente estaría dispuesta a realizar. Pero entonces, ¿qué hacer? La solución, el LAN Tunneling. Si tienes algún juego que disponga del modo LAN, paralelamente puedes trabajar con algún programa LAN Tunneling y jugar tu juego en línea inclusive si el mismo se encuentra con los servidores fuera de servicio. Los programas LAN Tunneling lo que hacen es prácticamente engañar a tu juego de PS2 haciéndole pensar que los jugadores alrededor del mundo se encuentran en tu área local, es decir, conectados a tu router. En total, existen tres maneras distintas de jugar online en la consola PlayStation 2. La primera es a base de los servidores oficiales y DNAs. La segunda es a base de programas LAN TUNNELING. Y la última a base de configuraciones manuales de DNS. Y antes de empezar con la explicación, me gustaría aprovechar de informarles e invitarlos a formar parte de la Comunidad Hispana de PlayStation 2 Online, creada en Google Ahí mismo podrás enterarte de lo último sobre Soft Modding, despejar tus dudas gracias a la ayuda de nuestros miembros, ver o compartir videotutoriales en la sección de Video Ayudas y hacer quedadas con otros usuarios en horarios específicos para organizar torneos o para simplemente pasar un buen rato relajante como podría ser un fin de semana. Dicho todo esto y sin más que añadir, empecemos con el videotutorial. Método por xlink link Kai. Requisitos Obviamente y primero que nada, una consola PlayStation 2, no importa si es el modelo slim o fat. Una memory card, preferentemente una que sea original. Tener dos cables de Ethernet cruzados, también conocidos como RJ45. Disponer de cualquier juego con utilidad de configuración de red incluida en la descripción del video dejaré una lista de los juegos que poseen dicha utilidad integrada en mi caso utilizaré el juego Star Wars Battlefront 2 versión NTSC en caso de tener una consola Playstation 2 modelo FAT poseer el periférico adaptador de red puesto que sin el mismo no podríamos conectarnos al router y por último pero no menos importante tener una computadora y un televisor al lado de nuestro router puesto que vamos a necesitar conectarnos por medio de cables y una vez cumplidos todos los requisitos manos a la obra una vez estando dentro de nuestra computadora el primer paso que tendremos que hacer es registrarnos en xlink kai para eso nos iremos a nuestro navegador y escribiremos xlinkkai y daremos clic al primer resultado de búsqueda. Una vez cargada la página, nos iremos a la sección Sign Up y tendremos que llenar unos cuantos campos. El primer campo se refiere al nombre de usuario que utilizaremos en x -Link kai El segundo se refiere a la contraseña que utilizaremos. El tercero se refiere a la confirmación de la misma. En el cuarto campo, nos pide un correo electrónico. El problema es que nos dice, en unas letras rojas, que los correos electrónicos de Microsoft, es decir, Outlook, Hotmail y Live, e incluyendo también los de Yahoo, no son aceptados para el registro de Xlink-Kai. Debido a las circunstancias, yo voy a utilizar un correo de dominio Gmail. En localización, buscaremos nuestro país y lo elegiremos. En edad, elegiremos un intervalo en donde se encuentre nuestra edad. Y en ancho de banda elegiremos la velocidad de nuestro internet. De aquí para abajo ya no es necesario llenar ninguno de estos campos, puesto que no son obligatorios. Así que voy a darle clic al botón Submit. Y como pueden observar, me dice Felicitaciones. Me indica que para terminar el registro, Necesito irme a mi correo electrónico que he dado y confirmar. Luego vamos a iniciar sesión en nuestro correo electrónico. Como pueden observar, ninguno de estos tres mensajes pertenece a Xlink Kai. Pero antes de dar por hecho de que no nos llegó el correo, es mejor revisar la bandeja de spam. Y como pueden observar, efectivamente aquí hay un correo de Kai. Aquí nos dice que antes que podamos utilizar el servicio necesitamos completar nuestro registro haciendo clic al siguiente enlace. Van a hacer clic. Y nos dice felicidades. Ya has sido registrado en Kai. Luego de haber sido registrado nos vamos a ir a la sección de descargas y aquí vamos a elegir nuestro sistema operativo, en mi caso Windows y damos clic a Download. Yo no voy a descargarlo porque ya tengo el instalador en mi escritorio. Como pueden observar en esta parte. Vamos a hacerle clic derecho, correr como administrador y se nos va a abrir esta ventana. Vamos a darle de acuerdo a la licencia y vamos a instalar. Una vez instalado XLink Kai, procedemos a cerrar la ventana. Y como pueden observar, en mi escritorio no aparece ningún acceso directo, por lo que tendremos que ir a Equipo, Disco C, Archivos de Programa, y buscar la carpeta de xlink Aquí encontraremos dos ejecutables. Los seleccionamos y creamos sus respectivos accesos directos. El primer ejecutable es para abrir una interfaz en el navegador. Y el segundo ejecutable es para la interfaz de usuario. Les aconsejo siempre abrir la del navegador. En esta parte, como estamos abriendo por primera vez Xlink Kai, Windows les pedirá, eh, un, les pedirá un acceso para que el programa pueda acceder a redes domésticas o redes públicas vamos a seleccionar los dos y le vamos a permitir acceso en esta parte tenemos que colocar nuestro nombre de usuario y contraseña y, e iniciamos sesión ahora lo que vamos a hacer es darle clic a este círculo y se nos abrirá esta nueva ventana en esta parte de Networks Settings en Adaptador de Red vamos a seleccionar algún adap al alguna tarjeta de red que tengamos en este caso que sea Ethernet ¿cómo saben si su tarjeta de red es Ethernet? Fácil, tiene que decir Ethernet Aquí en puerto, por el momento lo vamos a dejar en cero Aquí predeterminadamente cero En esta parte de Packet Capture Engine eh, Por predeterminado tendría que estar en PSSDK Aunque yo lo tengo en WimpCAP En caso de tener problemas con WimpCAP lo que van a hacer es darle clic a este signo de interrogación, los va a conducir a esta página, que a la vez dándole clic a este otro link, los va a conducir a esta otra página. Aquí se van a descargar el último WinCap para Windows, en este caso lo van a instalar y en teoría no tendrían que tener ningún problema. En esta parte no vamos a elegir nada por el momento y aquí vamos a llenar los, otra vez los datos del usuario y la contraseña del mismo en caso de que no querramos que cada vez que abramos este programa nos vuelva a pedir nuestro usuario y contraseña y aquí van a checar autologin y ahora le damos clic en Save. Ahora nos toca hacer algo llamado Port Forwarding, o llamado en español Mapeo de Puertos. Esto nos servirá para que el router deje pasar todas las conexiones relacionadas con XLink Kai, haciendo que la velocidad de nuestro juego esté en su mejor rendimiento. Es decir, sin lag. Existen dos maneras de lograr esto. La primera es activando en nuestro router el soporte UPnP. La segunda es creando una dirección IP estática y mapear de manera manual especificando la IP estática previamente creada. Para que me entiendan mejor, pasemos a la práctica. Bien, lo primero que tendremos que hacer es abrir la interfaz web de x -Link -Kai. Una vez abierta, vamos a hacer clic en el círculo. Y en esta sección nos vamos a asegurar que en la parte de port diga cero. Y vamos a guardar los cambios. Luego vamos a apretar la tecla de Windows más R y vamos a escribir CMD. Nos aparecerá esta ventana en negro. Aquí vamos a escribir ipconfig y apretamos Enter. Nos aparecerá una serie de datos. Aquí lo que nos interesa es la sección que dice puerta de enlace predeterminada. Como pueden observar a la derecha aparece un número. En mi caso es 10.0.0.2. Esta parte significa el IP de nuestro router. En el caso de ustedes, este número va a ser totalmente distinto. Vamos a hacer clic derecho, marcar, clic izquierdo para seleccionar y clic derecho otra vez para copiar. Luego vamos a abrir nuestro navegador web y vamos a pegar el número en la barra URL. Y como pueden observar me sale una ventana que me pide un nombre de usuario y contraseña. Bien, lo que tienen que hacer aquí, si es que ustedes no saben el nombre de usuario y la contraseña de sus routers, tienen dos opciones. La primera opción es buscar la marca de sus routers y el respectivo modelo. Buscar en internet las claves de fábrica que tengan y utilizarlas en esta sección, para ver si es que inicia sesión. Si no inicia sesión, entonces la segunda opción es consultar con la persona que ha configurado el router sobre el nombre de usuario y la contraseña del mismo. Una vez dentro de sus routers, les va a aparecer un menú. Probablemente lo el menú que tengan sea totalmente distinto al mío porque cada marca es totalmente distinta ahora lo que tenemos que hacer es buscar la opción que diga upnp en mi caso está aquí como pueden observar upnp y está desactivadas las opciones las voy a activar y las voy a guardar lo lo que va a hacer esta opción UPnP es prácticamente mapear de manera automática el puerto 30000 de xlink-kai. No todos los routers tienen esta opción, pero la gran mayoría sí las tiene. En caso de no poseer la opción UPnP o tener problemas para conectarse en xlink-kai mediante el método previamente enseñado... Deberán configurarlo de manera manual como yo lo haré. En primer lugar vamos a abrir la interfaz web de X -Link Kai. Una vez iniciado, vamos a darle clic en el círculo verde. Dentro de esta configuración, en la parte que dice Port, vamos a cambiar el número 0 por 30.000. Y vamos a darle clic a Save. Luego... Vamos a apretar la tecla de Windows más R y en mayúsculas vamos a escribir ncpa.cpl y enter. Una vez abierto esta ventana de conexiones de red, aquí nos mostrará los dispositivos por los cuales estamos teniendo internet. Bueno, en este caso yo estoy utilizando internet desde mi tarjeta de red de Wi-Fi. ¿Cómo lo sé? Porque simplemente aquí no me aparece una X. Ustedes tienen que verificar con cuál dispositivo están utilizando, están utilizando el Internet y después darle clic derecho al dispositivo al que utilizan Internet y darle clic a estado y luego a detalles. En esta parte. A partir de aquí van a abrir un blog de notas y van a copiar lo que dice dirección IPv4, eh, después la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor DNS. Como pueden observar eh, aquí me aparecen las opciones IPv4, IPv4, IPv4 e IPv4. Yo ya he anotado todas estas opciones en un blog de notas, así que lo voy a cerrar. Como Xlink Kai utiliza eh, la tarjeta de red Ethernet, eh, tenemos que configurar, configurar aquí una IP estática. Para eso vamos a hacerle clic derecho, propiedades, y en, en, esta, en esta parte... Vamos a bajar y dependiendo si en la anterior opción mostraba IPv4 o IPv6 vamos a entrar a esa propiedad. En mi caso mostraba IPv4 así que por eso le doy esa opción. Aquí van a darle clic a la opción usar la siguiente dirección IP y con los datos que han copiado en el bloc de notas van a comenzar a, a llenar estos espacios. En primer lugar, la dirección IP. Vamos a copiar este, este número, a excepción del último número que aparece aquí, que en este caso es 4. Así que tendríamos que copiar 10.0.0. Y este número tiene que ser... O mejor dicho, no tiene que ser igual al de la puerta de enlace predeterminada. Es decir, en mi caso eh, dice 2, así que aquí no puedo utilizar el 2. Eh, puede ser un número eh, hasta el 254. Así que yo en este caso voy a utilizar ese último número, 254. Acuérdense que aquí pueden poner un número que quieran, que no sea exactamente el último número de la puerta de enlace predeterminada. Aquí en esta sección de máscara de subred tenemos que copiar exactamente lo mismo, así que aquí faltaría un 255.255.0. Y luego de eso, en puerta de enlace predeterminada, esta es la dirección IP de nuestro router, la cual es 10.0.0.2 en mi caso. Ojo que pongo énfasis en esto porque lo más probable es que los datos que ustedes hayan copiado sean totalmente distintos a los míos, así que no tienen que poner lo mismo que yo. Así que 10.0.0.2. Y aquí en el servidor DNS, eh, si se dan cuenta, por lo menos en mi caso en particular, es exactamente el mismo número que el del router. Una vez llenados los campos, vamos a darle clic en aceptar, cerrar y vamos a cerrar esto. Ahora, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es... Eh, configurar nuestro router eh, tenemos que mapear el puerto 30.000 así que <coughs> tienen que entrar a sus routers con la IP respectiva de eso ya se los mostré y ahora ustedes se preguntarán ¿cómo exactamente mapeo ese puerto ¿no? para xlink.i eh, lo que tienen que hacer es eh, buscar en google port forwarding routers y van a entrar a esta primera página una vez que entran aquí lo que van a hacer es buscar la marca de sus routers en esta sección de aquí abajo en mi caso, mi router, la marca se llama Bout Tech, la cual es esta. Luego hacemos clic en continuar. Y aquí, donde aparecen estos números y letras, tenemos que saber el número de modelo de nuestro router. Yo le voy a dar a la primera opción. Luego, aquí abajo, tenemos que buscar... XLink Kai y aquí me aparece y en esta sección nos empieza a mostrar específicamente una guía para específicamente nuestros routers de cómo configurar el puerto 30.000 en XLink Kai yo ya me sé hacer esto de memoria, así que no es, no, no es necesario que me ponga a leer. Así que lo, lo que yo tengo que hacer es irme aquí, servidor virtual. Eh, por cierto, xlink-kai utiliza el protocolo UDP pero solo por precaución voy a ponerle ambos protocolos aquí tengo que poner un nombre para la aplicación eh, el puerto va a empezar en 30.000 y va a terminar en 30.000 también y, y en esta parte de abajo eh, tengo que poner exactamente el mismo número que he colocado para la IP estática de Xlinkai en mi caso era 10.0.0.254 vuelvo a repetir que esto es eh, en mi caso en particular y que tienen que entrar a esta página y buscar sus routers para hacer exactamente lo mismo porque cada, perdón, hacer eh, según la guía porque cada router es totalmente distinto y Explicar todos los routers sería prácticamente imposible. Así que luego de esto, guardo la configuración y eso sería todo. Y luego de haber terminado las configuraciones de Xlink Kai en la computadora, pasemos a los cables. Como pueden observar, aquí tengo mi router Junto con mi consola PS2FAT, recuerden que también pueden utilizar la Slim. Junto con mi televisor y al lado mi computadora, que en este caso es una laptop. En la parte de atrás podemos apreciar un cable blanco y uno azul. El blanco se conecta en la consola PlayStation 2 fat hacia el router. Mientras que el cable azul se conecta desde la computadora también hacia el router. Y una vez explicadas las conexiones, pasemos a la configuración del juego online. Son solo unos cuantos juegos los que poseen integrado un menú en el cual podremos crear una configuración de red. Dicha configuración es necesaria tanto si queremos jugar en modo online como en modo LAN. Star Wars Battlefront 2 es uno de los juegos que posee el ya mencionado menú integrado y es por eso que lo estoy utilizando como ejemplo. Una vez iniciado el juego, vamos a irnos a la sección de Multiplayer y vamos a escoger la opción LAN. Aquí nos mostrará un mensaje en el cual nos indica que el juego no ha podido detectar ningún archivo de configuración de red. Por lo que en esta lista no tenemos ninguna opción que escoger. Ahora vamos a apretar cuadrado para entrar al menú. Para XLink KAI existen dos tipos de configuración de red, la automática que es la más fácil y rápida y la configuración manual. Primero veamos la configuración automática. En la primera opción vamos a dar X, memory card 1 y con las flechas direccionales vamos a pasar por el menú, escogemos esta opción, aquí no requerido. Esto lo dejan en automático, esto también lo dejan en automático. Y aquí nos dice que va a testear la conexión de, a internet. Y en este mensaje nos dice que efectivamente la conexión a internet fue todo un éxito. Ahora aquí podemos añadirle un nombre a nuestra configuración. Yo le voy a poner de nombre XLink Kai automático. Me voy a la tecla de Enter para aceptar el nuevo nombre. Derecha y X para que empiece a guardar el archivo de configuración en el memory card 1 y eso sería la configuración automática de xlink kai mientras que para la configuración manual nos vamos a ir a add settings memory card 1 derecha con las flechas direccionales y en la parte que dice select hardware le vamos a apretar triángulo en la parte que dice MAC address, es decir dirección MAC vamos a copiarnos los últimos cuatro dígitos en mi caso E8 y E7 luego en sus computadoras entrando a Google van a buscar PS2 IP Calculator y van a entrar al primer link en esta sección van a escoger su consola que en este caso es el Playstation 2. Y en esta parte vamos a copiar los últimos cuatro dígitos que hemos dicho antes. Estos cuatro dígitos son diferentes en todas nuestras consolas. Así que no tienen que hacer con los dígitos que yo tengo. Y después vamos a calcular la dirección IP. La cual es esta. De vuelta a nuestra consola... Vamos a apretar círculo para retroceder al menú anterior, derecha, no requerido, derecha y aquí en dirección IP vamos a poner manual y derecha. En esta parte vamos a especificar la dirección IP que hemos calculado previamente. Aquí abajo en máscara de subred vamos a ponerle 255, 255 y 00. Y aquí en puerta de enlace predeterminada vamos a poner 192, 168, 0 y 1. Esto es importante, al apretar derecha se supone que en algunos juegos nos aparecería la opción de poner en configuración de DNS automática o manual, en este caso en este juego específico no me va a aparecer esa opción, si coloco derecha directamente me manda a la configuración de DNS manual para que yo ponga las dns si, si tu juego puede poner dns automáticas y manuales pongan automáticas y si no es tu caso como en e, como en esta parte estoy mostrando que sí o sí me está pidiendo que coloque dns primarias pues aquí va vamos a colocar 192 168 y por último 0 y 1 derecha y aquí va a chequear la conexión a e internet nuevamente me dice que fue todo un éxito y aquí le voy a poner un nombre derecha x y guardamos el archivo de configuración manual en el memory card. Y eso sería la configuración manual de XLink Kai. Probablemente se preguntarán, ¿para qué hacer la configuración de red manual si la automática es más fácil? Pues resulta que en XLink Kai solo existen tres juegos que por alguna extraña razón no se los puede jugar online, si no, se los configura de manera manual. Esos tres juegos son JackX Combat Racing, Rogue Trooper y ATV Offroad Fury 4. Y un dato aparte para los curiosos. También existe una configuración para jugar de manera inalámbrica en nuestra consola. Solo que ahora no lo enseñaré sino en otro video que dejaré en la descripción de este. Y luego de haber configurado tanto nuestra computadora como nuestra consola, nos vamos a dirigir al programa de XLink kai Y en la parte que dice Game Arenas, le vamos a dar clic. En esta columna nos va a aparecer unas cuantas consolas para jugar online. Nosotros vamos a elegir la consola PlayStation 2. Luego nos va a aparecer una lista de juegos a los cuales podemos jugar online. Como en mi ejemplo estoy utilizando Star Wars Battlefront 2, lo voy a buscar y lo voy a seleccionar. Ya dentro de la arena, en esta parte de abajo podemos escribir y hablar con otros usuarios. Como también podemos enviar mensajes privados y agregar favoritos... Y ver si otros usuarios están en línea. Paralelamente con el juego que hayamos elegido para jugar online. Nos vamos a meter a la opción LAN. No la de internet sino LAN. Y vamos a elegir una configuración de red que hayamos elegido. En este caso yo voy a utilizar la automática. Por si acaso la configuración manual... Es como una configuración universal. Técnicamente sirve para todo. No, solo, no solamente para esos tres juegos que ya dije antes. Una vez que entremos al modo LAN. Podemos eh, introducirnos a una partida. Crear una partida y aquí opciones. Como en mi caso. Como en la sala en la que estoy no hay personas que están jugando en este momento. No me aparece ninguna sala a la cual poder el elegir y empezar a jugar. Pero básicamente esto es todo lo que se tiene que hacer para hacer funcionar XLinkKai. Problemas comunes. Lo más importante para darnos cuenta si todo está configurado correctamente es verificar que en la sección de metrics en la parte que dice reachable nos diga yes si nos dice not yet y seguiste todos los pasos del video al pie de la letra significa que tienes problemas de conexión el problema más común son con los firewalls cuando los usuarios configuran correctamente xlink kai y aún así no pueden conectarse online, la mayoría de las veces los principales causantes son los firewalls de Windows, de antivirus o hasta del mismo router. La solución a esto es simple. Podrían desactivar los firewalls, lo cual no es recomendable, o bien buscar cuál es el firewall causante del problema y crear una excepción para el tráfico de xlink Kai. otro problema que se puede presentar es cuando los usuarios están en una misma sala de juegos y no se pueden ver entre ellos es decir es como si el otro usuario estuviera invisible esto a veces sucede porque en xlink Kai existen servidores en todas partes del mundo por ejemplo, hay servidores en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, y hasta en Australia y en Colombia. A estos servidores se les llama orbitales. Estos orbitales, cuando un usuario está, digamos, conectado al servidor de Inglaterra, por ejemplo, como pueden ver en este mapa, y otro usuario está conectado a un punto, a un servidor lejano como el de Australia en este caso, pueden suceder ese tipo de problemas y a veces, repito, a veces se soluciona cuando todos los usuarios se cambian a un mismo servidor. Es por eso que es recomendable que cuando jueguen entre amigos estén en un mismo orbital. Cuando abrimos el programa de Xlink Kai en la sección de Metrics, la cual es esta, podemos ver que en la sección que dice Orbital Name dice Capital Orbital. Este servidor es el es el servidor predeterminado o el orbital predeterminado al que se conecta Xlink Kai. Algunos se preguntarán, entonces, cómo puedo cambiar el orbital. Es muy fácil. En la descripción de este video voy a dejar este comprimido y cuando lo descomprimamos nos va a aparecer esta carpeta. Dentro de esta carpeta, dependiendo si el sistema operativo que está utilizando es de 32 bits o de 64, van a entrar a esa carpeta. En este caso el mío es de 64. Y ahora, dependiendo a qué acceso directo Hagan clic, van a abrir Xlink Kai, pero conectados al servidor específico. Antes de cambiar el orbital, se tiene que cerrar x -Link Kai. Como pueden ver, aquí el programa está minimizado. Y también lo voy a cerrar en el navegador. Entonces, con el programa cerrado completamente, vamos a conectarnos al orbital de China. O mejor dicho, de Japón, perdón. Y abre Xlink-Kai. Pero si nos vamos a la sección de Metrics, como pueden observar, el orbital ya cambió. Lo malo es que si yo cierro Xlink-Kai y vuelvo a abrir el servidor, pero esta vez, no, desde, no abriendo el programa desde estos accesos directos, sino desde el acceso directo que ya tenía antes, se, se van a dar cuenta que en la que en Metrix el orbital va a ser el mismo entonces existe una manera para que cuando inicie el programa siempre inicie con un orbital específico la primera opción sería abrir el programa desde estos accesos directos y la segunda opción sería digamos que me quiero conectar siempre al servidor de Inglaterra entonces abrimos las propiedades de este acceso directo y en esta parte, en esta partecita que dice destino y dice orb advance London, eh, en, en todos estos accesos directos va a aparecer lo mismo. Menos menos orb advance raya baja y el nombre del orbital. Van a copiar, dependiendo de a qué orbital quieran conectarse, van a ir a su acceso directo principal. Y aquí... En la última parte van a pegarlo, como estoy haciendo. Aplicar, aceptar. Vemos que XLinkKai no esté corriendo en segundo plano. Lo ejecutamos. Y esta vez en vez de conectarse a Capital Orbital, como pueden observar se conectó al orbital que yo he elegido. Conectarse a un mismo orbital a veces resuelve problemas. Bueno amigos y amigas, después de un largo video tutorial, por fin ya hemos terminado. No se olviden que cualquier duda o problema que tengan pueden preguntárselo a la comunidad hispana de XLink Kai que dejaré en la descripción de este video. Ahí siempre estarán dispuestos a ayudar y despejar dudas. Y para que la comunidad crezca y haya más personas jugando online desde esta grandiosa consola, les pido que por favor compartan este video con el mayor número de personas posible. Si te gustó mi video, te invito a visitar mi canal o mi página web. Ahí encontrarás más contenidos sobre soft modding para la consola Playstation 2. Soy Bondicot y nos vemos en un próximo video. Saludos.